La certificación de compliance tributario, según la norma UNE 19.602, viene a sumarse a la oferta de AENOR de certificaciones de compliance. Ahora las organizaciones ya disponen de herramientas efectivas para poder demostrar su correcta gestión en materia de compliance penal, antisoborno y fiscal. La certificación según la UNE 19.602 reconoce la correcta implantación de un sistema de gestión que facilita la identificación, prevención y mitigación de riesgos fiscales. De hecho, puede ser un elemento de prueba para demostrar ante la agencia tributaria o los tribunales la voluntad de la organización con todas sus obligaciones fiscales. La norma UNE 19.602 pide a las organizaciones que realicen un análisis de su contexto tributario que aprueben una política de compliance tributario y designen un órgano de control y supervisión. Deberán también analizar sus riesgos tributarios y definir controles, financieros y no financieros, que sirvan para mitigar o prevenir sus riesgos. La certificación de compliance tributario es fácilmente integrable con los sistemas de gestión de compliance penal UNE-19601 y antisoborno UNE-ISO-37001. AENOR viene trabajando en este campo desde hace cinco años y ha certificado a más de 120 organizaciones en España y Latinoamérica de diferentes sectores y tamaños. El IGNOR cuenta desde hace dos años con los certificados ENOR según UNE ISO 37001 y UNE 19601 y estas certificaciones nos posicionan como un referente tanto nacional como internacional. Como una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos de infraestructuras y un promotor e inversor destacado en energías renovables e infraestructuras de energía y otros activos estratégicos, en el EGNOR estamos convencidos de que lo que hoy es una clara ventaja competitiva, en el futuro será un requerimiento ineludible para realizar negocios en cualquier jurisdicción. Toda la información sobre las certificaciones de AENOR de Compliance en www.aenor.com